¿Empiece usted? Pues bien llorón, ¿no? ¿Siempre yo? O sea, llorón, de... Bueno, ya empiezo. Bueno amigos, bienvenidos a este cuarto programa de Tercer Tiempo. la uh. gran sorpresa, no pensamos que vamos a llegar hasta ahí. Uh. Vamos a romperla como dijo el Tino. Como usted dijo en el capítulo 2 que iba a ser el último, pensé que realmente iba a ser el último. Cualquier capítulo puede ser el último. Bueno, ¿de hoy de qué vamos a hablar? Estoy ansioso a ver de qué vamos a hablar. Bueno, hoy tenemos una sección que se llama Vinieron a robar todos esos refuerzos que pensábamos que iban a ser la locura del fútbol profesional colombiano y fueron un desastre. ¡Marita! ¡Tela! ¡Tela, tira! ¡Tengan! puta! Llegó, sí, llegaron los de Win, sí, Los de Win. Pues, ¡Los de Win, como... ¿Los censuraron o okay? qué? No, Paila, no, de, esa, de, esa, de eso no se puede hablar, eh, lastimosamente... El fútbol profesional colombiano, como ustedes vieron en el letrero, es propiedad de Win Sports. Y pues nosotros no vamos a pagar 30 mil pesos para eso. Lo pagará su madre. Entonces, bueno. toca hablar del fútbol internacional. Así es que. Mejor, Los mejor. cinco peores refuerzos del fútbol internacional. El fútbol internacional no hay que pagar extra y es mejor. Es gratis. Top número 5 de vinieron a robar. Número. Top. Cinco. Número 5. Bueno, este personaje es muy querido por todos, es un, fue un gran delantero en su momento, goleador del Din, goleador en Jaguares de Chiapas goleaban en el Porto pero el negro llegó a España y grave el cha, -cha, cha Martínez Jackson sí señor Jackson Martínez se le acabó la carrera cuando llegó a un equipo grande se asustó básicamente pensábamos que él iba a asustar con la cara que tenía pero no, realmente él se asustó creo que hizo más goles el hijo de él en el Atlético de Madrid que él 35 millones de euros y terminó los seis meses en el, el Shanghai Evergrande de China donde tampoco jugó ahorita anda por Timonense de Portugal nuestro querido Cha-cha-cha Martínez. Bueno, le ponemos un carro a llega. Vamos con el número... Top, cuatro. número 4. Campeón del mundo. Uy, ese es su equipo. El que tiene más peinados que goles. Aunque en la Juve fue figura, en la selección francesa es figura. Pero en el United de hermanos sí. ¿Cómo se dice? ¿United, como dice Javier Hernández Bonet? O United. A mí me gusta United. United. Bueno, dejémoslo Manchester así, United. en el Manchester United, como dicen los comentaristas <risa> <Sí>. <risa> colombianos, no triunfó Paul Pogba, 105 millones de euros para una tristísima carrera de Paul Pogba en el Manchester United. Top 3. Número 3. ¿Sabe qué es lo increíble? El próximo jugador que vamos a hablar le gusta a mi novia. Yo no pensé que a una mujer le, le, le, le pudiera gustar este personaje. Bueno, ese este, este, tiene gustos exóticos, la señorita. Alexis Sánchez. Aldo, y tiene su... Un saludo a y Natalia. Tiene... Y su gusto exótico. Lo puede, podemos ver el gusto exótico de Natalia acá. Pero pues con Alexis y del perro. Alexis Sánchez eh, viene robando desde hace tiempo, ¿no? Desde que llegó al Barcelona viene robando. Desde que llegó al Barça pues va a robar. Fue a robar luego al Arsenal, aunque en el Arsenal le fue un poquito gracia, mejor. Fue, fue al United, no podemos olvidar. United metas en la cabeza a todos. Manchester, United, por favor. Y en el Inter, pues ha sido un fracaso rotundo. Lesiones, en, de lesión en lesión. Él solo juega bien cuando le toca enfrentar a la Selección Colombia. Eso sí, no en bueno, Argentina, en Argentina también los tiene. Pues, bien, no Argentina solamente Pedro, los... Adentro, Alexis Sánchez. Santi Aria, ¿se acuerda mucho de él? Alexis Sánchez, robaste y sigues robando, Alexis. ¿Fue. Vamos con el número... Top número 2 Él es como primo de y el Payaso, como sobrino de Patiño, Putos si nos clavó un golazo marica. ¡Ay! Ya sé Le pega a todo el mundo el man parido como que Lo único, bueno que, lo único bueno que el man hizo en la vida fue ese punto gol contra nosotros David Luis. David Luis, David Luis en ese momento está en el Arsenal El Arsenal tenía la esperanza de recuperar su solidez defensiva este man es un paquetazo, lo odiamos con todo nuestro corazón por el gol que nos hizo. ¿Y porque le pegó a James hasta decir nomás en compañía de, de Fernandinho y de Luis Gustavo? ¿Cuántos años tiene este man? Este man no le pasa en los años, ¿no? Como tiene pelo de señora, entonces uno no, uno no tiene tantos... Tengo 32 años, ya está casi de salida. Se parece a una tía mía. ¿Cómo se llama tu tía? A mi tía Rosa. ¿Rosa? Saluda a la señora Rosa. Bayas. Rosa Velano se llama. Vamos con el número uno, el peor de todos los refuerzos del fútbol mundial en los últimos cinco años. Top uno. Número uno. Parce, es que, ¿cómo que costó tanto? Que llegó con tanta expectativa, que venía a ser la gran figura del Liverpool. Pero dio tan poquito fútbol, Philippe Coutinho en el Barcelona. Y lo peor de todo, el Bayern... Arrancó muy bien y ya se está diluyendo. El tipo es medio baguino. Sí, sí, sí, es baguinho. Lo hombre, mejor que tiene la esposa. No la he visto la.. Uy, oh, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. sí ¿De dónde es? Brasileña. Ah, no debe ser humano. Debe ser un travesti Pero no sé. Sí. Está buena, esta buena. Si a usted le gusta, usted también es de gustos exóticos, ¿no? No, yo no soy de gustos. No, no, exóticos ¿sí? es el de los gustos. Su novia de los gustos exóticos. Aquí tenemos al Ronaldo. De, de los comentaristas ya sabemos que le gustan los los no jodas no, no, no, no. bueno muchas gracias por vernos hoy esperamos también les haya gustado el programa de los premios Farid el próximo año esperen una nueva edición de los premios Farid y que les hayan gustado a los ganadores o sorprendido a algunos muchas gracias y a nuestra banda de fondo Black Black Fever una muy buena banda de estado recomendadísima para que lo sigan en todas las redes sociales y que se empeñen en sus toques